Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Primero de todo, dale like porque este vídeo tiene que subir como la espuma porque me tengo que hacer el tratamiento, lo pido por favor. Estoy pidiendo que comentes porque estoy intentando sortear juegos, estoy dando mi vida y solo pido un like, que comentes y compartas. Gracias. Dicho esto, hoy os voy a explicar eh, en qué consiste esta terapia que es por, por la cual estamos recaudando el dinero, que es el MT. Es... La estimulación magnética transcaneal repetitiva. Me lo aprendí, ¿de acuerdo? Este tratamiento, que es algo caro porque es algo novedoso en España, consiste en que te meten un casco cerebral en la cabeza y lo que hace es activar aquellas zonas de la cabeza que hace que, digamos porque mi cabeza, por tener esquizofrenia, pues lo que hace es que no funciona del todo bien, y hay zonas que están más apagadas y otras más activas, lo que hace que a veces me sienta terri terriblemente deprimido o hasta el punto de que no me puedo levantar de la cama, o esto que estáis viendo ahora, que tengo como una borborrea verbal, seguro que no se dice borborrea, pero yo me lo invento así, y, o mmm, temblores y cosas así. Entonces, para eso se está recaudando el dinero, básicamente. Para normalizar eso, yo que pudiera... De alguna manera, poder, pues lo que te digo, moverme, hacer actividades normales, tener una vida más o menos normal. Que pudiera gestionar esto, por ejemplo. Yo ahora me estoy acelerando, que te cagas. Entonces, pues calmarme y decir, buenas, bienvenidos a Final Boss Project y tal. Pero es como un estado ajetreado de la vida. Entonces, hay en, en aspectos de la vida, soy, estoy muy avanzado, pero hay en ciertos aspectos que estoy totalmente, bueno, digamos, eh, no avanzado, por no decir una otra palabra, que me puedan banear. Sin más. Y para terminar, deciros que cogiendo como seña este juego, Battle and Wars, igual que mi tratamiento, si las tropas van ordenadas, seguramente ganas la guerra. En mi caso no están ordenadas y algunas están apagaditas. Así que sin más chicos, darle like, compartir el vídeo, os enseño el CD, ¿de acuerdo? Voy a hacer el bodegón ya pronto, no creo que tarde mucho, pero bueno, estoy en ello. De acuerdo, gracias a todos los que estáis compartiendo los vídeos y que estáis colaborando. y os quiero mucho. Yo sí también. Adiós. Que vaya bien. Dale like. Dale like. Dale. Eh. Dale. Eh. Dale. Hasta luego.